Se suerte con mi pescero de roja el jupona y cuñata y mi. Se suerte el te desde que a topa ni en diable hace botón. Se suelta a mi se lo no hace a a a haz no haz algo, Esto algo, la bala haz yo Neko mime, se yula pa' este, porque ne poraja ne